buen día estimados en micros anteriores hemos conversado sobre la cuota parte de los herederos en los distintos órdenes de sucesión habíamos abordado el primer orden habíamos abordado el segundo orden y habíamos comentado a los amigos que nos dejaran en la caja de comentarios si estaban interesados en seguir viendo ahora el tercer orden de sucesión hemos visto que muchos de nuestros suscriptores nos han pedido también este tercer orden pues a petición de muchos de ustedes vamos a ver hoy el tercer orden de sucesión cuáles son los herederos, quiénes son los beneficiarios aquí en el TIC Sucesoral, los espero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 en este nuevo año 2021 tercera temporada del de UDESURAL agradecemos a todos los amigos a nuestros sociovidentes a los suscriptores los cuales nos han apoyado en todo el año 2020 el cual ha sido todo un cambio por completo con esta situación de la pandemia del COVID-19 y el cual todavía sigue siendo nuestra realidad en estos momentos para ello no hemos escatimado esfuerzos en poder seguir llevando la mejor información en materia de sucesiones y herencias y por ello justamente iniciamos ahora esta tercera temporada la temporada 2021 del TIC sucesoral el cual vamos por el número 62 y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante que fue pedido el año pasado y es el cálculo de la cuota parte de los órdenes de sucesión y en este caso vamos a hablar ahora del tercer orden que establece el código civil venezolano para ello hay que tomar en cuenta lo que menciona la ley sobre este tercer orden recordemos y si más podemos verlo también acá en nuestra información de comentarios la cual hemos mencionado que el primer orden lo establecen en primer lugar los descendientes el segundo orden vendría a ser los ascendientes. Fuera de estos dos, si no existen estos dos tipos de parientes, los terceros en ser llamados, según la ley, serán los colaterales. Junto con ellos también debe participar el cónyuge sobreviviente, que es un heredero muy particular, que ya lo hemos comentado en anteriores tips. Para poder entender este tercer orden hay que... Volver a la lectura del artículo 825 del Código Civil, este artículo había mencionado que engloba tanto al segundo orden, que son los ascendientes, y al tercer orden, que son los colaterales, que es el tema del día de hoy. Vamos a hacer entonces la lectura de este artículo 825. Dice así de esta forma la herencia de toda persona que falleciere sin dejar hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada se defiere conforme a las siguientes reglas ese es el encalzado y a partir de ahí vienen justamente las reglas en primer lugar el siguiente párrafo es justamente los parientes de segundo orden que en este caso son los ascendientes que ya lo tratamos en el TIT anterior el cual dejo justamente el enlace para que puedan ir a verlo Hago de todas maneras la lectura, habiendo ascendientes, cónyuge, corresponde la mitad de la herencia a aquellos y a este la otra mitad No habiendo cónyuge, la herencia corresponde íntegramente a los ascendientes Ese párrafo es exclusivo para el segundo orden Vamos al siguiente, que ese es el que nos interesa Y vamos a seguir viendo, porque obviamente como les dije, vamos a ver, son exclusivamente a los colaterales a falta de ascendientes corresponde la mitad de la herencia al cónyuge y a la otra mitad a los hermanos y por derecho de representación a los sobrinos a falta de hermanos y sobrinos corresponde íntegramente al cónyuge y si faltare este a los hermanos y sobrinos expresados sobre este último punto es donde yo me quiero concentrar independientemente que no haya cónyuge que el causante haya fallecido sin estar casado Solamente le sobrevivan hermanos y posiblemente sobrinos, hijos de otros hermanos que han fallecido previamente a este difunto o a este causante. Bueno, sobre este particular es donde yo me quiero enfocar. Lógicamente la lectura del 825 continúa, pero esto lo vamos a ver en una siguiente parte posiblemente. Porque si se quiere les voy a comentar un detalle y es el hecho que este tercer orden generalmente yo lo clasifico, yo lo divido. En dos grupos El tercer orden menciona parientes colaterales Donde dentro de ese englobamiento de parientes colaterales Yo tengo que definir dos grupos Y eso hay que tenerlo bien claro El primer grupo son los hermanos del causante Y los sobrinos que también pueden heredar junto con ellos En representación de sus padres Es decir, los sobrinos del difunto ya vamos a ver justamente y vamos a analizar los artículos que corresponden a este tipo de parientes ese es el primer grupo, el segundo grupo que por preferencia sería el siguiente luego de estos serían otros parientes colaterales desde el tercero hasta el sexto grado en línea colateral tercer grado diferente a los sobrinos porque los sobrinos son parientes en tercer grado en línea colateral con respecto al difunto del cual yo estoy tratando pero hay otros parientes que tienen también el mismo grado tercero pero que no son sobrinos y eso obviamente eso los vamos a ver también parientes que van entonces del tercero, cuarto, quinto, hasta el sexto grado en línea colateral que es lo que establece nuestra legislación venezolana y en el cual vamos también a realizar el respectivo análisis sobre esto por lo tanto en esta tercera parte de los órdenes de sucesión, nos vamos a enfocar dentro del tercer orden, sobre este primer grupo. Entonces, analizando lo que hemos leído en el artículo 825 del Código Civil, nosotros nos vamos a comenzar a ver este análisis de la siguiente forma. Esta persona fallece sin dejar ningún tipo de parentela en línea directa, en línea recta descendente es decir, no tuvo hijos, tampoco tuvo nietos, ni tuvo bisnietos, etc en su línea recta ascendente tampoco tenía sus padres habían fallecido antes que él, tampoco están existiendo sus abuelos ni sus bisabuelos entonces a en los siguientes que van a ser llamados van a ser aquellos parientes colaterales es decir, en primer lugar dentro de este grupo de parientes son sus hermanos los hermanos que ellos van a tomar una porción de la herencia. Que puede ser una porción igual entre cada uno de ellos. Porque hay que considerar que estos van a participar tomando una porción. Dependiendo de qué cualidad tenga para con este hermano difunto. Hay que recordar. Y de hecho yo aquí le voy a dejar la información acá. Sobre ese tip. Sobre los hermanos de doble y de simple conjunción. Hermanos de doble conjunción que son hermanos tanto de padre como de madre con respecto a ese difunto y los de simple conjunción, también conocidos como medios hermanos, que son o de padre o de madre con respecto al causante. Obviamente hay que tener una consideración diferente porque sus reglas, según el Código Civil, juegan de una manera particular. Sobre ello vamos a analizar en el siguiente bloque, pero bueno, tomemos en cuenta que sean todos de doble conjunción o todos de simple conjunción, que por lo cual hace que esto sea posible que cada uno de estos participantes, todos hermanos, tomen la misma porción de la herencia dentro de este difunto en tercer orden. Entonces, partiendo de esta premisa, veamos entonces este gráfico que vemos aquí a continuación, y en el cual vemos a este causante que está identificado en cuadro rojo, recuérdelo siempre, siempre lo identificamos con cuadro rojo para indicar que es nuestro causante, nuestro difunto en el cual esta herencia está compuesta por tres herederos, tres beneficiarios, tres hermanos que en este caso, como podemos ver en nuestra gráfica, los tres son hermanos de doble conjunción porque todos ellos, incluyendo al el causante, son hijos tanto del mismo padre como de la misma madre por lo tanto, ellos tienen doble conjunción con respecto a este difunto y ellos van a tomar la misma porción de la herencia por derecho propio y por cabeza yo la herencia la voy a partir entonces entre tantos hermanos hayan como tantas partes deben haber y en este caso son tres al hacer la partición dentro de lo que dice la regla del código civil que fíjense una vez más le vuelvo a comentar que el código civil no establece ningún valor numérico a excepción del cónyuge sobreviviente que lo vimos en el, la parte anterior de esta serie en la cual dividiendo entre la cantidad de hermanos vamos a tener una herencia de un tercio para cada uno de ellos como pueden ver ahora en el gráfico que estamos viendo acá entonces es bastante sencillo es prácticamente como que similar el tratamiento con respecto a cuando son hijos si estamos hablando del primer orden pero repito, los hermanos son unos herederos que tienen reglas particulares que el código civil contempla para ellos siguiendo en este mismo orden y recordarnos un poco el gráfico anterior que vimos hace un momento. Ahora veamos la circunstancia. Imaginémonos por un momento antes de mostrarlo. Que de esos hermanos que nosotros acabamos de ver. Uno de ellos falleció antes que nuestro causante principal. Es decir, hay un hermano premuerto. Pero de este hermano hay descendientes, es decir, hay hijos de este premuerto que vendrían a ser sobrinos de este difunto principal o causante principal que estamos llevando ahora su declaración o la sucesión sobre este particular nosotros tenemos entonces que ubicarnos en el código civil y en este caso buscar y leer qué dice al respecto de estos parientes, de estos sobrinos ¿entran a heredar o no entran a heredar? obviamente aquí tenemos que volver a echar mano del código y en este caso vamos a ver la representación en línea colateral lo cual está previsto en el artículo 817 del código civil que reza de la siguiente forma en línea colateral la representación se admite en favor de los hijos de los hermanos y de las hermanas del de cuyos concurran o no con sus tíos en pocas palabras hay representación en línea colateral hasta los sobrinos del causante Eso es lo que quiere decir en reglas generales el artículo 817 Bien, visto entonces esto La situación nuevamente volvemos a retomar en este caso el gráfico que vimos anteriormente Pero ahora con la variación que uno de estos hermanos Ha fallecido antes que mi causante Es decir es un heredero premuerto que como dije hace un momento este tuvo en este caso dos hijos que vendrían siendo sobrinos para el causante por derecho propio y por cabeza yo debo partir la herencia en tres partes iguales nuevamente con la situación que de la línea familiar de mi heredero premuerto el tercio que le correspondía a este, yo lo voy a dividir en tantas partes como representantes haya, de Es decir, de esta cabeza yo tengo que dividir en tantas partes según la cantidad de descendientes o de representantes o de estirpe. Es decir, eh, representantes dentro de esa estirpe, como lo pueden ver acá en este gráfico. Haciendo en este caso... La debida numeración, es decir, la, la, la debida cuantificación numérica en porcentajes o en fracciones como lo tenemos acá Tenemos que decir que un heredero hermano se lleva un tercio El otro heredero se lleva el otro tercio Y el tercio que le iba a corresponder a este heredero premuerto Será dividido entre tantos parientes, sobrinos del causante que para allí. Entonces, como ustedes pueden ver, así queda de esa forma Para el siguiente caso gráfico que vamos a ver ahora tenemos que tomar en cuenta dentro de los hermanos los hermanos de doble y de simple conjunción que ya les había mencionado. Estos hermanos vendrían a ser en este caso una circunstancia muy particular. Incluso les he comentado este tema en anteriores tips como el caso del tip número 30 en el cual menciono, expongo ampliamente sobre esto e incluso doy la circunstancia de demostrar un ejercicio práctico para que vean cómo se determina matemáticamente si en caso dado, los invito aquí queda justamente el enlace para que puedan ver ese tip sucesor al número 30 aquí lo vamos a explicar a grosso modo de forma resumida vale el caso que eh, los hermanos de doble y simple conjunción como dije hace un momento, son estos de hermanos los cuales, los de doble conjunción también conocidos como hermanos hermanos, son aquellos parientes de hermanos que tienen tanto el mismo padre como la misma madre con respecto al causante es decir, son hermanos por completo por llamarlo de alguna forma en cambio los hermanos de simple conjunción son aquellos también conocidos como los medios hermanos y los cuales son tanto hermanos sean por parte de padre o por parte de madre con respecto al causante puede haber entonces la circunstancia que dentro de una herencia dentro de la herencia de un hermano difunto pueden participar conjuntamente hermanos de doble y de simple conjunción en ese punto el código civil tiene o establece en este caso una Determinación numérica para estos porque a ellos sí le hace una distinción particular Y esto está previsto en el artículo 828 Dice de la siguiente forma El artículo 828 reza lo siguiente Cuando concurran hermanos de doble conjunción Aun cuando hayan sido concebidos y nacidos fuera del matrimonio con hermanos de simple conjunción A estos últimos, a los de simple se Les corresponderá una cuota igual a la mitad de lo que a cada uno de aquellos corresponda Uno hace la lectura, uno queda como que un poquito enredado ¿no? Pero lo que sí le puedo decir que el artículo 828 Menciona un valor numérico fraccionario y es la mitad ¿La mitad para quién? Lo que quiere decir en pocas palabras y hablando en cristiano es que para el hermano de simple conjunción le va a corresponder la mitad de lo que el hermano de doble le corresponda dentro de la herencia pero a veces puede uno quedar como que wow, cómo, cómo, cómo esto lo, lo, lo puedo determinar numéricamente sin tanta, sin tanta fracción, sin tanta cosa porque obviamente en las personas que no son abogados pueden enredarse con esto y obviamente también a veces muchos de nosotros, los colegas de abogados, también podemos enredarnos Pero podemos hacerlo de una forma muy simple Vamos al siguiente gráfico para poder comenzar a hacer un poquito esto más sencillo Veamos, ahí lo tenemos Fíjense Tenemos aquí al causante ¿eh? Mi cuadro rojo Y en esta herencia van a participar dos hermanos Un hermano de simple conjunción y un hermano de doble conjunción Sencillo, el caso más sencillo Bien la regla del 828 me establece que cada uno de ellos va a llevar una porción y dice que el hermano de simple se va a llevar la mitad de lo que el de doble le corresponde. Entonces, para no enredarnos con en estos factores numéricos de carácter fraccionario, es decir, fracciones, vamos a, en este caso, a distinguirlos a cada uno de ellos con un valor entero. Bien, al hermano de simple conjunción lo vamos a determinar o lo vamos a identificar con el número 1. Mientras que al hermano de doble conjunción nos vamos a identificar con el número 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Dependiendo de la cantidad de hermanos, tanto de simple como de doble, participen dentro de la herencia, yo les voy a asignar a cada uno de ellos un número, el número que le corresponde a cada uno de ellos. Y en este caso particular, que es el más sencillo por cierto, vamos a asignarle al hermano de doble, aquí lo tenemos, 2. El hermano de simple... 1 Si quieren hagan la cuenta conmigo mientras tanto O si quieren verlo un poquito más de analizado Vayan parando o vayan haciendo pausa el video Para que ustedes vayan viendo Bien Tenemos entonces aquí esos hermanos 2 y 1 Sumamos este valor Estos dos valores los sumamos ¿Cuál va a ser el resultado? 2 más 1 Va a ser igual a 3 Ese resultado 3 Es el valor de la sumatoria de los dos números que ellos representan pero además de ello, me va a indicar lo siguiente yo voy a partir la herencia en tres partes iguales esa herencia que lo voy a partir en tres partes iguales además me va a servir como número base para el valor que ellos representan es decir, a ese valor yo voy a poner el 3 por debajo de ellos formando una fracción quedando de la siguiente forma y como ven aquí el gráfico que vemos a continuación el hermano de doble que representaba el 2, le pongo el 3 abajo y ¿qué fracción formamos? Dos tercios el hermano de simple que representaba el número 1 le ponemos el 3 debajo ¿qué número fraccionario tiene? Un tercio si hacemos la suma de las fracciones el resultado va a ser 1 y si lo ponemos así nada más aquí tenemos las tres partes en que yo partí mi herencia dos tercios se van con el hermano de doble conjunción y un tercio se va con el hermano de simple conjunción es decir, la regla funciona para esta circunstancia en la cual pueden ver la regla va a funcionar igual va a funcionar para cualquier cantidad de hermanos es decir, si hay una cantidad de X hermanos de doble conjunción y una cantidad ínfima de hermanos de simple o al revés la regla siempre va a funcionar nunca tengan duda de ello así que ya lo saben y como les dije si quieren ver ese ejemplo gráfico que les comento sobre este tipo de casos de hermanos doble y simple conjunción regla del artículo 828 los invito a ver ese tip sucesoral número 30 siguiendo entonces ahora con la regla del 828 nos mantenemos todavía con los hermanos de doble y simple conjunción pero ahora vamos a mezclar un poco y vamos a hacer algo más complejo ahora bien, juntemos ahora la regla del artículo 828 con lo que establece en el artículo 817 es decir, sobrinos por derecho de representación veamos ahora, ya conocido cómo es el juego del cálculo y la situación de la representación veamos el siguiente gráfico acá perfecto bien como podemos ver, nuestro causante tiene la circunstancia que al momento que él fallece le sobreviven en total cuatro parientes, un hermano de doble conjunción, un hermano de simple conjunción y dos sobrinos, hijos de otro hermano de simple conjunción. Entonces, como podemos ver, las cabezas son tres pero yo no puedo partir esto en partes iguales ya hablamos justamente de qué ocurre con estos hermanos entonces en primer lugar vamos a ver de qué forma vamos a partir la herencia por cabezas según lo que establece el artículo 828 tenemos entonces tres hermanos un doble que el número que representa es 2. Y tenemos dos hermanos de simple conjunción Que cada uno de ellos representa el número 1 Perfecto Cuando hacemos la suma de cada uno de ellos 2 más 1 más 1 va a ser igual a 4 Recordemos que la sumatoria de cada una de las proporciones que ellos representan O cada uno de los números que ellos representan Va a ser la cantidad de partes en la cual yo voy a partir la herencia Si el resultado me da 4 Significa que yo voy a partir la herencia en 4 partes iguales Y a los cuales este número 4 Yo lo voy a agregar debajo del número que representa cada uno de ellos Para formar así la fracción En el caso del hermano de doble conjunción que Él representa el 2 Pongo el 4 debajo ¿Qué fracción forma? Dos cuartos. ¿Sí? Pero si jugamos un poco a la simplificación, si simplificamos este número, dos cuartos puede ser también igual a un medio. ¿Sí o no? Porque si dividimos el 2 de arriba entre 2, queda 1. Y el 4 de abajo entre 2, te dan 2. Es decir, que dos cuartos también es igual a un medio. Si se te resultó un poquito complejo entenderlo, puedes hacerle pausa, volverlo a ver. Lentamente o repetir las veces que tú necesites. Lo importante es que puedas comprender. Bien, con respecto a los otros dos hermanos, el hermano de simple conjunción representada su número en 1. Le pongo el 4 abajo, va a formar una fracción de un cuarto. Para el otro hermano de simple conjunción, que es el premuerto, también es el mismo mecanismo, un cuarto. Pero para él, fíjense que él tiene dos hijos que venían siendo sobrinos de mi causante principal el cual a esa extirpe conformada por esos dos hijos del el heredero premuerto yo debo dividir son operaciones matemáticas tenemos que estar acostumbrados a ellas y el que diga que derecho no existe matemática lamentablemente está equivocado y para ello incluso en algún momento vamos a tener que hacer un micro sobre esas curiosidades que justamente el derecho también está inmiscuida a las matemáticas. Bien, para ese heredero que tiene un cuarto, ese heredero premuerto que tiene un cuarto de la herencia y el cual va a ser representado por dos hijos de este, de este premuerto, sería entonces dividir un cuarto entre dos. Obviamente nosotros podemos utilizar la antigua regla de la escuela de la doble C. Obviamente al hacer esa operación por doble C va a quedar... De un octavo para cada uno de los sobrinos del causante Que vienen en representación de ese hermano premuerto en simple conjunción Entonces tenemos cuatro herederos Aquí vemos ahora el gráfico como tal ya con las proporciones calculadas Un medio de la herencia o la mitad de la herencia va a quedar para el hermano de doble conjunción Un cuarto de la herencia va a quedar para el hermano de simple conjunción y un octavo de la herencia que va a quedar para cada sobrino del causante por derecho de representación de ese hermano de simple conjunción que pre murió antes que nuestro causante principal entonces fíjense los numeritos que hay que sacar y ojo, esto estoy, estoy yo poniéndolo desde el punto de vista de fracciones no me quiero imaginar dentro de lo que son los porcentajes y además de ello, ¿cómo expresamos esto en Bolívares? repito, estas cálculos aparentemente simples van a ser válidos y, de hecho, van a resultar determinantes para la el cálculo del impuesto sobre sucesiones del señal Muchos de nosotros, a veces, los mismos abogados, no importa, incluso estoy hablando a nivel general, no solamente Venezuela, sino en toda la legislación. Ay, qué aburrido volver a ver lo básico que ya lo vimos en pregrado, estas cosas que no sé qué. Señores, aunque no nos guste, estos cálculos simples que son básicos de pregrado, que es lo primero que nosotros vemos en la materia de sucesiones estos mismos son fundamentales para poder saber cuánto es la cuota parte en bolívares o en cualquier moneda dependiendo del país va a corresponder la, la cuota parte de ese heredero que como contribuyente pagador de impuesto de herencia tendrá que pagar al fisco nacional entonces bueno, ahí tienen justamente esta situación bueno, mis amigos y estimados en verdad me ha complacido bastante poder estar con ustedes nuevamente a través de esta pantalla nuevamente reiterarles mi mayor deseo que este nuevo año 2021 pueda ser del mayor provecho para todos nosotros, para ustedes y en cierta forma que les vaya muy bien en todo lo que puedan hacer y emprender dentro de lo que es esta nueva realidad, esta realidad que nos encontramos aún y que todos nos permita Dios poder cuidarnos y mantenernos con vida ante todo porque seguimos todavía bajo esta situación del COVID y este sigue todavía acechándonos pero lo importante es tener actitud positiva estar adelante y lo importante mantenerse estudiando e investigando mis amigos, te hablo Juan Carlos Ron si te gustó este video, regálame un like por favor suscríbete a nuestro canal hasta aquí llegó el TIC sucesorario Fue una producción de Socia Hija.